Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister La lección del día de hoy La número 13 Un mundo sin significado engendra temor La idea de hoy es realmente una variación de la anterior excepto que es más específica en cuanto a la emoción suscitada De hecho un mundo sin significado es imposible. Lo que no tiene significado no existe. Sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. Por el contrario, eres especialmente propenso a pensar que sí lo percibes. El reconocimiento de esa falta de significado Produce una aguda ansiedad en todos los que se perciben como separados. Representa una situación en la que Dios y el ego se desafían entre sí. Con respecto a qué significado ha de escribirse en el espacio vacío provisto por dicha falta. El ego se abalanza frenéticamente para establecer allí sus propias ideas temeroso de que, de otro modo, el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia e irrealidad. Y solamente en esto está en lo cierto. Es esencial, por lo tanto, que aprendas a reconocer lo que no tiene significado y a aceptarlo sin temor. Si tienes miedo, no podrás por menos que dotar al mundo con atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. Para el ego, las ilusiones son dispositivos de seguridad como deben serlo también para ti que te equiparas con él. Los ejercicios de hoy que deben hacerse unas tres o cuatro veces sin que excedan un minuto cada vez, han de practicarse de manera ligeramente distinta de los anteriores. Repite la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados. Luego, abre los ojos y mira lentamente a tu alrededor mientras dices Estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Repite esta afirmación para tus adentros mientras miras a tu alrededor. Luego, cierra los ojos y concluye con Un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Tal vez te resulte difícil evitar resistirte en una forma u otra a esta última afirmación. Sea cual fuere la forma en que se manifieste dicha resistencia, recuérdate a ti mismo que en realidad tienes miedo de esa clase de pensamiento debido a la venganza del enemigo. No se espera que a estas alturas creas esta afirmación y probablemente la descartarás por considerarla absurda. Observa cuidadosamente, no obstante, cualquier señal de temor patente o encubierto que dicha afirmación pueda suscitar. Esta es la primera vez que intentamos exponer una relación explícita de causa y efecto de una clase que aún eres muy inexperto en reconocer, no te enfrasques en esa última afirmación y no trates ni siquiera de pensar en ella, excepto durante las sesiones de práctica, eso es suficiente por ahora. Y nos dice David. Hoy, Jesús le da la vuelta a la causa y el efecto para llevarlas a la mentalidad correcta. Y en lugar de la falsa afirmación de que el mundo engendra miedo en la mente pone el enfoque en la idea de que el miedo engendrado procede de los pensamientos que la mente tiene en gran estima y como reales y así tenemos esta primera declaración de causa y efecto la causa es la mente el mundo es el efecto la causa es la mente la emoción es el efecto y jesús nos trae la idea de que un mundo sin significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Vimos en la lectura del texto en el capítulo 2, la sección número 6, miedo y conflicto, que la mente que duerme tiene miedo a los pensamientos, tiene miedo al poder de la mente, tiene miedo a la idea de que la creencia y el pensamiento se combinan en una manera que es como una sobrecarga eléctrica que literalmente tiene el poder de mover montañas. Tiene miedo al poder de la mente por la creencia en que puede crear erróneamente, en que puede usar de manera destructiva, el poder de la mente y aferrarse al insignificante sistema de pensamiento del ego, aferrarse a pensamientos sin significado y aferrarse a la percepción de un mundo sin significado, todos ellos son indicadores de la idea de que creo que estoy compitiendo con Dios es una idea asombrosa sobre causa y efecto. Y Jesús dice, tal vez te resulte difícil evitar resistirte a esta última afirmación. Esta es como la bomba atómica de la metafísica. La metafísica de causa y efecto que fue cubierta por todo un mundo de tiempo lineal hecho para defenderse del temor intenso a este pensamiento. Y sin embargo, en nuestra lectura del texto, en el capítulo 2, sobre miedo y conflicto, se nos ofrece una idea sobre cómo este miedo pareció surgir y cómo el miedo no puede ser controlado por Jesús, pero Él nos puede dar las condiciones en las cuales el miedo pareció surgir y, habiéndonos dado estas condiciones, él nos puede ayudar a elegir de manera diferente. Y esa elección está siempre a nivel mental. No está al nivel de la conducta, no está al nivel de los síntomas. Esta elección no va a llegar tratando de cambiar el mundo o pensando que algo sería mejor si fuera diferente en la forma. Tenemos que estar realmente dispuestos a ser sanados y entregar la creencia en las supuestas elecciones en la forma a Jesús. Y dile por favor, dirígeme a nivel mental. Estoy dispuesto a sanar. Y esto me recuerda también de las instrucciones sobre la confusión de niveles que hemos recibido en la lectura del capítulo 2, en la sección Miedo y conflicto, que Jesús tiene que esperar mientras sigamos elevando pensamientos corporales al nivel mental. ¿Y qué significa esto? Que mientras creamos que los cuerpos son causativos, que la gente causa cosas, que los acontecimientos y las imágenes causan cosas, entonces estamos elevando pensamientos corporales al nivel mental impidiendo así ser guiados por Jesús e impidiendo aceptar la expiación en nuestra mente. No podemos creer que estas imágenes, los efectos del ego, son causativas. Si el ego es un soplo de nada, ¿cómo pueden ser causativas las imágenes que generó? Piensa en esta causación al revés, cuando éramos niños. Me pusiste furioso, heriste mis sentimientos. Tú eres la razón por la que estoy disgustado. Todo eso es imposible. El mundo de las imágenes no puede hacernos sentir de ninguna manera. Y esto lo han demostrado los yoguis orientales que meditan y entrenan su mente para superar todos los conceptos de caliente y frío, todas las necesidades aparentes de proteger al cuerpo, sencillamente sumergiéndose en el interior de la mente y entrando en esa calma la cual es invulnerable, la cual supera la creencia en tener frío, va más allá de de la creencia en que el cuerpo se puede lastimar. Se nos habla en el texto de esta idea asombrosa que solo la mente es causativa y que no tenemos que elevar los pensamientos corporales al nivel de la mente. Porque cuando elevamos los pensamientos corporales al nivel de la mente o les damos causación, entonces creemos que Estamos compitiendo con Dios. ¿Cómo puede ser esto? Dios no creó cuerpos. Dios crea en el espíritu. Dios crea en el amor eterno. Y si nosotros le damos autonomía a los cuerpos, entonces le damos causación a los cuerpos. Los convertimos en reales en nuestras mentes. Primero le hemos dicho no al espíritu, le hemos dicho no a la conciencia de que somos espíritu, y luego creemos que algo ahí fuera en el mundo de tiempo lineal y forma, imágenes, construcciones, es causativo. Hoy vamos más allá del miedo de todos los miedos reconociendo que la mente no puede crear más allá de sí misma y si viene algún intento de creer lo contrario a esto de creer en el error tenemos que recordarnos a nosotros mismos durante todo el día que un mundo sin significado engendra temor.